La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta ciudad de San Francisco de Macorís impuso tres meses de medida de coerción contra dos jóvenes solo identificados como Chongo y Costillita, acusados de asaltar a un menor y posteriormente secuestrarlo. A su salida del tribunal, los imputados que se encontraban prófugos de la justicia negaron las imputaciones en su contra. Me hizo, nada que necesito, hijo, se Le están acusando de un robo no se, acusa no se dice que ustedes lo secuestraron ¿Se y con? pidieron dinero para. No, es mentira. En tanto que el padre de la víctima saludó la decisión del tribunal. Sí, eh, yo quedé muy agradecido aquí de la justicia. Eh, todavía se puede confiar en la justicia dominicana en virtud de que eh, fue le dieron tres meses de medida de coerción. Eh, porque era un menor de edad, o es un menor de edad, todavía tenía 13 años cuando fue atracado y a él lo despojaron de un celular eh, de 45 pesos que yo le di para su merienda en la escuela y posteriormente eh, fue eh, secuestrado porque fue llevado a una casa y le pidieron una suma de dinero eh, en virtud de que yo entendía, conocían de que yo tenía un negocio y que tal vez podía eh, satisfacer su, su llamado a que se le llevara una suma de dinero. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.